Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa sobre la NET. Eh, hoy lunes 19 de julio, exactamente cuatro días de iniciar los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a todos los que se van sumando a la transmisión y como siempre ya me acompaña para hacer este programa Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a todos los que... A todos los que ya estaban esperándonos, ya, ya vimos quiénes son los ¿Qué? que nos esperan desde las seis de la noche, ya. Ya, ya los conocemos ya. Muchas gracias por estar ahí siempre, hoy día salimos un poquito más tarde de lo normal, sí pero sí. un poquitito. ¿no? <risa> <risa> eh, muchas gracias a todos los que siempre están ahí, gracias a Gianfranco por saludarnos, hola Luis Ricardo, que ¿okay? es tú eres Ricky en Twitch, ¿no? El otro día vi a Alex, a Tito, buenas tardes César, hola Anto holis, Antonio, buenas dice Yorciño. Antonio nos dice que comenzó su programa favorito. ¡Qué éxito, Antonio! Muchísimas gracias. Porque... <risa> o no sé si estás viendo otro programa en otro canal y nos estás viendo a nosotros. Puede ser. Pero bueno. Buenas noches, sí. Eric. Hola, Jorge. Buenas, Ismael. Saludos desde la selva central. Satipo Junín nos manda Miguel. Hola, Alberto, Hola, Jorge Alberto. Hola, Gioberto. Hola, Daniel. Hola, Saúl. Hola, Tony. Hola, Raquel. Dice Jorge Alberto. Julio nos dice también. Hola. Hola a todos. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, sí. A cuatro días de los Juegos Olímpicos, este programa es... tiene que cerrar absolutamente todo lo demás, porque una vez que comience Tokio 2020, simplemente vamos a estar en modo Tokio 2020. Así es, Tony. Eh... Bueno, ya volvimos. Sí, estamos ya solamente a cuatro días de que, de que arranquen los Juegos Olímpicos, Tony, pero por ahora tenemos todavía una misión pendiente con respecto al Mundial Sub-20, porque Italia se terminó coronando campeón en la última edición, venciendo a Serbia en un partido, la verdad es que no dejó muy satisfechos a todos los fanáticos, para ser sincera, pero nosotros lo vivimos realmente a un partido aparte, ¿eh? desde el Twitch. Sí, sí, nosotros nos estábamos súper divirtiendo en Twitch. Antes de seguir, un rapidísimo saludo de cumpleaños para Gabriel, el amigo de César y que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Gabriel! ¡Oh, feliz cumpleaños! Ahora sí, volvamos al tema. Eh, <risa> sí, nosotros nos estábamos súper divirtiendo en Twitch comentando el partido, <risa> pero en realidad eso de comentar el partido es, es falso. En realidad lo que hacemos es hablar de cualquier cosa menos del partido. El partido es como el fondo. <risa> Just chatting, ¿no? <risa> sí, no, pero en realidad fue una una final, no quiero decir decepcionante, porque sí Serbia uh -huh. logró en el segundo y el tercer set proponer algo digno de una final, pero definitivamente no fue el mejor partido de la Copa, o sea, de la Copa, del Mundial. El mejor partido, por ejemplo, acá justo lo está poniendo Yorsiño. Yorsiño dice que la final para él fue Rusia contra Países Bajos. ¿Fue el mejor partido? Sí, fue el mejor partido, en realidad. Fue, fue yo partido. creo, a ver, también mm. Otro buen partido, a ver. Mira, el, incluso el Holanda-Serbia Holanda me pareció más partido, ¿eh? A mí me gustó el partido de Estados Unidos contra Rusia, el del el segundo, el de la vuelta uh -huh. también. No más que el de Rusia contra Países Bajos, definitivamente, pero sí, el Italia-Serbia de la final. No fue el mejor partido del Mundial, definitivamente. Uh -huh. Italia atropelló a Serbia. Serbia, por más que le propuso un buen partido en el segundo y el tercer set, no terminaba de encontrar cómo parar la ofensiva italiana. Y Italia se lleva su segunda corona del Mundial Sub-20 eh, por 3 a 0, 25-18, 25-20, 25-23. Previamente todos sabemos cuál ha ganado porque lo vimos acá. <ríe> le, sí, le, sí la, el primer oro de Italia en un U20 había sido aquí en Perú justamente hace 10 años y no puedo creer que hace 10 años fuese mundial. Oye, sí, era, era muy pequeña. Bueno, no era muy pequeña, eh, pero sí, realmente cómo, cómo he cambiado desde esa época. El otro día justo recordaba con unas amigas con las que justamente me conocí en ese mundial y hasta ahora somos, somos amigas y hablábamos, ¿no? Raquel, de acuerdos, de aquel mundial, todo lo que hicimos, que yo, pers yo perseguía a Rusia hasta creo, no, ya, hasta un poco más hasta el hotel, me acampaba afuera, era una cosa de locos, ¿no? una cosa de permiso, ¿no? Oye, sí, tú lo grabas fotos de todas las jugadoras, eh, logras declaraciones de todos, no sé, no sé, qui no sé quién perseguiste el camerino que tuvo que en una, una entrevista porque si no no salía. Bossetti. no, <risa> no Bossetti. Bossetti. para ese mundial fue Bossetti, sí. <risa> para ese mundial. Pero bueno. <risa> Para este mundial, <risa> ah, yo de reportera. No, sí, pero bueno, eh, a ver, volviendo al Mundial sub 20 eh, Italia gana un mundial de bajo nivel, en realidad. sí, no, sí. No, no, no hay que mentirnos. Ha sido un mundial extraño, ha sido un mundial que no tenía a un representante asiático fuerte. La ausencia de China y Japón realmente hizo que se sintiera mucho cómo el juego europeo está pasando por encima de todos los demás. Es verdad. Después, tampoco hubo mucha preparación por parte de los demás equipos, como tú mencionabas justo en la transmisión de Twitch, que además de Europa, ninguno de los demás equipos había podido activar de la manera correcta. Estados Unidos no había podido activar su liga, su liga de la NSJAA, que es de donde juegan estas jugadoras, no había mm. habido campeonato ROSECA, no había, no hubo sudamericano. Entonces, hasta cierto punto tenía sentido de que los cuatro que llegaran a la final fueran de Europa. Y justamente, el, bueno, el partido por el tercer lugar sí estuvo lindísimo, pero el partido por la final justo se dio entre los dos equipos que ya sabía Italia cómo ganarle a Serbia. Así es. De todas maneras, Tony nos dejó un, una buena impresión un poco de, de, de, de Frosini, ¿no? Que, es, que fue la opuesta de de Italia, gran jugadora, va a estar en el Imoco Volley con eliano la próxima temporada, justamente lo comentábamos un poco en la transmisión, creo que la central de Serbia también, la, la número 11, bastante interesante, y la armadora, que fue curioso, Tony porque en toda el, en la transmisión un poco que, que decíamos que la armadora eh, no era tan, eh, digamos, o sea, si bien es cierto, Italia siempre tiene armadoras buenas, eh, no era tan espectacular, ¿no? Pero finalmente nos terminó cayendo la boca a todos, eh, decidiendo ese partido, ¿eh? Sí, eh, Guiducci. Sí. Es una armadora bajita. Es una armadora chica para lo que busca el voleibol europeo. Es una armadura muy rápida, sí. Es una armadura que le pone velocidad de todas maneras al juego también. En algún momento de la final y en algunos momentos del mundial también se ha visto de que a veces le pone demasiada velocidad. Es justamente ese tipo de armadora que funciona cuando el equipo necesita magia. Yo Creo que es una armadora de magia, pero no tanto de seguridad. Sin embargo, en este partido, específicamente, la magia le funcionó muy bien, porque viendo cómo Serbia había presentado sus armadoras, ambas, la armadora de Metro 92 sobre todo, que era una armadora muy agresiva en la NET, y Duchi como que no se quiso quedar atrás, comenzó con sus armados agresivos, comenzó con, comenzó a ser agresiva a ella y termina ella cerrando el Mundial. Sí, sí realmente yo la, eh, digamos, en todo el Mundial, la verdad a mí se me había gustado un poco, a ¿eh? los partidos que la había visto me parecía una armadura técnicamente buena pero no como bien mencionábamos, no, no había tenido tanto protagonismo ni jalaba tanto los ojos, ¿no? Pero justamente en este partido de la, de la final termina siendo decisiva para, para este encuentro y también se llevó el MVP, que para mí esa sí fue una sorpresa, ¿eh? Eh, creí, pensé que se lo iban a dar a, a Frosini, pero no finalmente fue entregado a ella creo que tal vez se definió en el, en el último punto, ¿ah? ¿eh? Ah, no, yo estoy seguro que se define en el último punto. <ríe> yo, pueden ver la repetición del último punto. Yo en el momento en el que lo hice dije, no, MVP. Pero por una <ríe> razón específica. Normalmente el MVP tiene que salir, bueno, la MVP tiene que salir del equipo campeón. Y nueve de diez veces va a ser la mayor anotadora del equipo campeón. ¿Cuál es la otra opción? Justamente la que ocurrió ahora, que no tengas una atacante que sobresalga por encima de todas. Sí, yo sé que Frosini fue la atacante más importante de Italia, probablemente en el Mundial, pero no destacaba por encima de las demás. Ah, bueno. Gardini también fue importante, eh, Omoyuri también fue muy importante. Si lo quieres ver así, hasta Noacalor fue muy importante uh -huh. con lo que hacía en el centro. Entonces, ¿qué haces cuando un equipo tiene tantas jugadoras buenas? Miras más allá de las jugadoras. ¿Por qué es que está ah, teniendo ah. una repartición de juego? Y bueno, ahí ganó Guiducci. Ahora, eso no quita el hecho de que como armadora está atrapada en este limbo de que Italia tiene dos armadoras muy jóvenes en categorías mayores sí. y ella Ay. es bajita, entonces sí. se va a tener que pelear por el espacio dentro de la selección de Italia de mayores. Sí, va a ser muy difícil, Tony, están Orro y Malinov, ya digamos no a, ancladas en la selección italiana, porque bueno, en, ante un país que tiene tantas buenas jugadoras, nunca te puedes dar por segura pero sí, yo las veo muy afianzadas, sobre todo, sobre todo incluso más a Malinov ahorro, porque viene de un, de un en, digamos, ascendiendo, ¿no? La última temporada con el que tuvo con el Monza la verdad es que fue fabulosa para mí, y no sé por qué, me da la, la sensación de que en Los Amistosos me dejó la sensación de que se entiende perfectamente con Eonu, ¿no? Y son armadoras que, que armadora jugadoras que han venido juntas desde, desde las categorías bases, así que bueno. Incluso las dos eh, ascendieron a mayores juntas, ¿no? Entonces, eh, básicamente creo que ahí se ha formado como que ya algo con, entre la mejor la, la mejor atacante que tiene Italia en este momento y la armadora. Sí, es bien difícil porque cuando mm. tienes una conexión de mejor atacante armadora poderosa, esa armadora sí. va a predominar. ¿Cómo te acuerdas cuando en el mundial de Tailandia no sabíamos quién iba a ser la armadora entre Yamara y Cristina y luego llamar a en una sí. foto con Ángela y todos supimos que era Yamara la armadora. Porque... <risa> Porque en ese momento, <risa> si tu mejor atacante es la que va a dirigir cómo se arma el equipo, en mm. este caso de Gonú, lógicamente sí. la armadora que mejor le pone la pelota de Gonú va a tener cierto tipo de prioridad sobre las demás. De todas maneras. Así de todas que... maneras. que bueno, Igual, buen campeón Italia, Rusia quedó en el, en el tercer lugar, Tony, no puedo dejar de mencionarlo. Eh, podríamos comentar un poquito del equipo ideal también, ¿no? No sé si tienes comentarios ahí de la gente. Eh, sí, tengo comentarios acá de la gente justamente. Gracias por mandarnos el video de Douglas, me parece espectacular. ¿El que está, está modelando? Sí, ah, no lo había okay. visto. Es más, <risa> no, no lo puedo escuchar porque el sonido se filtraría acá, pero me imagino qué canción está sonando de fondo. No, me eh, dio risa cómo lo miró Bruno, o sea, cómo Bruno <risa> queda mirando como, ¿qué, ¿Qué pasa? Bruno le, dijo, Bruno le dijo como que te vas a atrever y Douglas ya me atreví. <risa> Pero bueno, eh, mira, Daiki, Daiki, desde Akimov y Fedorov se va a la nueva dupla en Rusia, eh, yo creo, como, no sé, tú eres más experta de voleibol ruso, pero no había visto una opuesta como Akimov en Rusia en bastante tiempo. Eh, no, mira, yo, la verdad es que, a ver, sí han tenido opuestas buenas, eh, no, que ha tenido puestas buenas, ha tenido puestas buenas, sí, pero... pero tienes razón, es un poco la que rompe el molde, ¿eh? Además que ahora que estoy viendo justamente la foto del de, de, de, de equipo ideal, no, pues está como uh -huh. con una cabeza arriba de todos los demás. No, sí, es, es, es realmente increíble, no, es, es la verdad es que es muy alta, muy alta, y es de las canteras del Kazán también ella, ¿eh? eh así que bueno, vamos a ver qué sale ahí, justamente Fedoróxera también sale de las canteras del Kazán, eh, pero sí, oye, está, tienes razón, están está por lo menos dos cabezas por encima de todos, ¿ah? ¿eh? ¡Qué bárbara! Sí, claro. O sea, sí. a ver, si tú ves ahí la foto, dime quiénes son las dos centrales. <risa> sí. Parece, o sea, la hermana, no sé, parece, no, no quiero hacer, iba a decir Blancanieves, no, ¿cómo se? dice? Sí, pues Blancanieves, Blanca ¿no? No, no es Blancanieves, sí, Blancanieves siete no sé. Sí. No, no, ah, sí, bueno, la quería sí. Pero no, bueno, o sea, si, si tú ves solamente la foto por tamaños, ya, pues, o sea, yo sé que yo sé quién es la líder y quién es la armadora, lógicamente las dos más chiquitas. De ahí sé que Omoyuri es punta, porque bueno, tiene que ser la siguiente, pero de ahí, por el tamaño de Aquimodo, uno podría decir, ah, no, esa era la central, la mejor central, pero no, era lo opuesto. Oh, Dios mío. Sí, es muy alta, ¿eh? Es muy alta, Tony. Sí, a ver, eh, no, no sé... Aquí yo tengo una duda, lo he pensado durante bastante tiempo acerca de esta premiación ideal. Yo sé que Vita Akimoga tenía que ser la mejor opuesta, porque fue la mayor anotadora y fue la mayor atacante. Sí. Pero justo en la transmisión en Twitch estábamos pensando acerca de quién iba a ser la mejor punta, además de Omoyuri. Sí. Y estábamos acordando que tendría que haber sido Chernova por su calidad de ataque, por su calidad de servicio, por su calidad de bloqueo y de anotación pero se lo terminan dando a Nolema, de uh -huh. Países Bajos, y, uh -huh. bueno, eh, sí. y yo creo que esto va directamente a un tema de... de localidad. Sí, o sea... Yo también. El local necesitaba tener un premio, y al no poder quitarle el premio a Kimova para dárselo a Andri... Han dicho, bueno, le vamos a quitar un premio a Chernova Porque de todas maneras Rusia se va a llevar El premio a mejor atacante Va a salir su banderita en la lista de premiadas Y le damos el premio Noblema Una decisión calculada que se tiene que tomar A veces dentro de la organización El comité de control dijo, bueno, premiemos La mayor cantidad de países que podamos En vista que Italia va a rozar con todo Pero lo que pasa es que está Llegando alguien y los perros Hacen una bulla increíble pero sí, también pienso que un poco eh, se debe a que, no, mira, si no ganaba, no le, no le iban a dar el premio a nadie. Se lo hubieran podido dar a la opuesta de Holanda, pero iba a ser ya mucho roche quitárselo a Kimova, porque realmente Kimova había sido mejor. O sea, realmente para mí pasa por un tema de, de localía, como tú bien dices. Sí, mira, Steyler Avellaneda dice, Rusia sin sus, sin sus máximos estrellas en este mundial, faltaba Fedorov, Kadoshkina, ¿Kadoshkina es de esta categoría? Eh, y faltaban las armadoras principales, Mateva y Popova. Eh, mira, yo entiendo que puede ser un tema de que le hayan faltado jugadoras, pero en el Mundial Sub-20 es normal que falte una que otra jugadora que ya ascendió a la selección de mayores. Como por ejemplo, en el Mundial de Puerto Rico 2015, no estaba ni Tijana Boscovich en Serbia que era de la categoría lógicamente, ni Jin Yang en China, que era de la categoría. Y justamente los dos equipos que fueron sin sus mejores estrellas al Mundial Sub-20 terminan llegando a la final de la Copa del Mundo de ese mismo año y terminan llegando a la final de Río 2016. Entonces Rusia hasta cierto punto está cometiendo está decidiendo bien si una jugadora ya, ya salió de categorías bases para ir a mayores, ya no le envías a categorías bases, pues. Sí, en realidad, en realidad es así. Hay otras ausencias que un poco son extrañas, como la de Popova o la de Kadoshkina, ¿no? Que no estuvieron tampoco en este mundial, la armadora y, y bueno, Kadoshkina que puede jugar de punta u, u opuesta, pero la verdad es que no siento que hubiera sido tampoco gran diferencia, ¿no? Brasil también tiene muchas bajas, eh, algunas por COVID, otras por. Por ejemplo, el caso de, de Ana Cristina, que es lo que tú mencionas, eh, Italia no sé si ya con alguna baja, Italia me parece que llega de completo, pero, pero bueno, como tú bien dices, es normal que en este mundial se, se presenten bajas para, para todos los equipos, en realidad, y, y eh, en, digamos, en un momento como este, en plena pandemia, creo que todos han intentado lidiar un poco con ello. Sí, además que este Mundial Sub-20 ha sido el primer evento digamos, de un, como campeonato mundial de la Federación Internacional de Voleibol uh -huh. de vuelta después de la pandemia. Así sí. que realmente era un tema de hay que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Pero sí. nos ha dejado muchas cosas también el tema de la organización que va, va a tener que ver la Federación Internacional de Voleibol, como por ejemplo el Walkover de Puerto Rico los la que Bélgica no permitió entrar a dos países uh -huh. eh, si quieres ya ir muy, muy lejos, que Dominicana haya quedado octavo solo ganando un partido. O sea, al final termina con el mismo récord que Ruanda, si, si lo quieres ver, así, quieres ver así. Sí, en realidad sí. <ríe> en realidad termina con el mismo récord que Ruanda, tienes toda la razón. ¡Qué vergüenza! Pero, mira, toda la semana bueno, hemos sido súper duro. Sí, hemos sido súper duros con Bélgica porque a mí, y lo dije en la transmisión, no me parece que haya sido un buen host para el Mundial, porque... Yo entiendo que no se permita la entrada a turistas ni nada por el estilo, pero, hombre, estás, estás recibiendo un mundial, o sea, estás recibiendo atletas. No están ahí porque quieren, las mandaron, o sea, no me parece. Sí, no, ese tema con Bélgica causó demasiados problemas, pero bueno, ya este mundial de por sí, eh, la pandemia lo ha ido a afectar, la clasificación se vio afectada, no fueron los asiáticos, Perú, bueno, ya... Si quieres ir hasta el fondo, fondo del asunto, Perú le correspondía ir a este mundial, pero en agosto del año pasado ya sabíamos que no iba a pasar. Entonces, como que ya hemos tenido un poco más de tiempo para acostumbrarnos a la idea. Y, y bueno, um, Italia termina ganando un mundial de bajo nivel, pero sigue siendo un mundial. Va a ser una corona histórica para Italia, de todas maneras. Y confirma, bueno, no confirma, porque no hay forma de decirlo, pero sigue con mi idea que el mundo le está devolviendo a Italia el hecho que le debe que le quitó a Rafaela carrera <risa> Ha sido, no, y le está devolviendo varias cosas últimamente. Ah, mira, campeones de la Eurocopa, campeones en el Eurovisión, <risa> campeones en el Mundial Sub-20 de volei. Así es, subcampeones en el Mundial, en, perdón, en el, en el Europeo Sub-16, ¿no? Entonces, eh, tiene, está teniendo varias cosas a Italia. se Le faltan los Juegos Olímpicos, nada más que hasta ahora le son esquivos. Sí, no, porque Italia no es campeón olímpico, es campeón mundial, sí, en el 2002. Es campeón de la Copa del Mundo dos veces seguidas, uh -huh. en el 2007 y 2011. Pero no tiene la corona olímpica, que es el inverso a Brasil. Que Brasil tiene uh -huh. los Juegos Olímpicos, pero no tiene ni el Mundial ni la Copa del Mundo. Sí, así es, Tony. Me parece que su mejor participación en unos, en unos Juegos Olímpicos, o sea, su mejor puesto en unos Juegos Olímpicos, en varones obviamente es el segundo lugar, y en mujeres si no me equivoco me parece que es el quinto puesto en unos, unos juegos olímpicos ahorita lo voy a revisar pero me parece que es así quinto puesto en unos digamos unos juegos olímpicos ahora también lo voy a revisar porque ya me, ya me quedé con la curiosidad sí justamente sí. en el en, lo han repetido en el 2004 quedaron quintas en el 2008, también en Beijing, y de ahí en el 2012 también se les dio el quinto lugar, digamos, más o menos, ¿no? Pero después, en Río 2016, novenas, y en Sydney 2009, novenas. Ay, no te creo, Italia nunca ha estado en semifinales. No. En femenino, claro, ¿no? En masculino han llegado a la final cuatro veces, no, tres veces han llegado a la final en masculino. Perdieron la final de Atlanta 96 contra Países Bajos perdieron la final de Atenas 2004 contra Brasil y de vuelta la final de Río 2016 contra Brasil. Ah, pero... El este hombre... podría ser histórico, si es que Italia llega, llega por lo no menos, sé, a unas semifinales, que es un resultado esperado hasta cierto punto. Sí, sí, en realidad, eh, pasar esa valla va a ser como ya, como que se quitan una mochila encima porque nunca la han pasado. En masculino sí han tenido muchas mejores representaciones, ¿no? Tienen... Tres medallas de bronce y tres medallas de plata, y además, bueno, quedaron cuartos en las Olimpiadas del 2008, así que, bueno, ahí sí están un poquito mejor, pero en femenino no, es como una maldición, creo. Oye, sí, pobrecita, bueno, que su última participación en los Juegos Olímpicos, digamos que es la participación que quiere borrar el, de, de, de su currículum, ¿no? Sí, pero bueno, si te acuerdas cómo quedó Serbia en Londres 2012, eh, también ah, fue muy malo, y China también, tampoco llegó ni siquiera a semifinales en Londres 2012 y después, mira, campeonó. Entonces, a veces, sí, a veces hay, te va muy mal en los Juegos Olímpicos y en el siguiente un poco que ya tienes más consolidado el proceso, que es justamente lo que le va a pasar. Egonu, ¿con cuántos años fue a Río? Era jovencísima, 18. No. 18 no. es 9. porque A ver, Egonu es categoría 98. Uh -huh. 18, sí, 18. 18. Fue muy joven. Mm. Sí, no, es muy, es muy chiquita para, o sea, digamos, hay jugadoras que a los 18 sí están listas para unos Juegos Olímpicos. Egonu no, pero por la, pero por las características de jugadora que es, pues, no, es una jugadora que ya se veía ya, sí. que iba a ser la opuesta golpeadora ofensiva de Italia. Y toda esa edad como que cometes todavía muchos errores. Igual todavía claro. algunos sigue cometiendo muchos errores, pero ya su producción de errores no se nota con la producción de puntos que hace, pues, ¿no? O sea, no notas 10 errores si haces 40 puntos. Pero sí notas 10 errores si solo haces 20, porque tu producción solo es el 50%. ¿no? Eso sí. Entonces, bueno, vamos a ver si, si Italia cons logra consolidar un poco... Esta generación que ha tenido estos tiempos, estas eh, buenas participaciones, ¿no? Esta, este buen, estos buenos cuatro años que ha tenido de voleibol. Vamos a ver si, si lo logra consolidar en estos Juegos Olímpicos. Y ya que nos fuimos a hablar de los Juegos Olímpicos, sí. Tony, nos mudamos. Porque esta semana vamos a estar hablando exclusivamente de, de Juegos Olímpicos. Oye, sí, se viene una temporada en la que solamente vamos a hablar de Juegos Olímpicos y vamos... Vamos a hablar de Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Van a tener así Tokio 2020 saliendo por Sobre el por todos lados, van a sentirse atacados, y saben que está bien. <ríe> <risa> Porque nosotros en Juegos Olímpicos nos ponemos muy intensos, así que tienen que soportarnos. Y punto. Así es, y además los Juegos Olímpicos son solamente cada cuatro años, igual que el Mundial, que es cada cuatro años, pero el Mundial sí son como 20, como 20 días de competencia, más o menos. Los Juegos Olímpicos son solamente 12 días, creo. Sí. 12. O sea, en el vole creo que son 12 días nada más. Sí, pero Son... tienen los dos puntos, pues. Ah, bueno, es verdad. Pero no importa. Es, es, es Sí, sí, sí, es bastante, pero no importa. Eh, vamos a estar haciendo programa todos los días, como ya les habíamos anticipado. Arrancamos el día viernes a las 5 de la tarde y cada, pro, cada programa vamos a tener un invitado. Si un día no tenemos invitados porque no lo planeamos o porque nos plantaron, eh, pero no, no, la idea es tener siempre a alguien que nos acompañe para que no se aburran todo el tiempo de estarnos escuchando a mí y a Tony decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno vamos a arrancar justamente el día viernes porque el viernes arranca para nosotros los Juegos Olímpicos eh, sábado de de, sí, arranca viernes, ¿no, Tony? Viernes con sí, el sí. masculino Sí, uh -huh. nosotros eh, acá en este lado del continente, del continente del mundo, siempre nos pasa lo mismo Comenzamos sí. el viernes 23 a las 7 de la noche con el primer partido de los Juegos Olímpicos de voleibol entre Italia y Canadá masculino. Va a ser sí. la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que se juegue primero el masculino y luego el femenino porque juegan intercalado diario, ¿no? Primero masculino, sí. femenino, masculino, femenino. De, y así todos los días de competencia en los Juegos Olímpicos, así que todos los días nos van a estar escuchando ahí. Y sí, lógicamente, <risa> lógicamente la idea de tener un invitado es para que no se cansen después pues, de nosotros pero nosotros también sí, debemos que... de adaptar en algún momento también. Sí, yo creo que sí. Y además, ¿no? También para que un poco la, la gente tenga tenga un, otra opinión, ¿no? Una opinión de repente diferente. El, me parece que vamos a hacer la previa con diego Soler, el, el estadista argentino. Así que vamos a estar conversando con él, pero vamos a tener bastantes eh, más invitados. Así que no se pierdan los, los programas especiales de Hablemos de Tokio 2020 Sí, así se va a llamar. Hablemos de Tokio con sobre la net, siempre con un invitado especial. Y vamos a tener muchos puntos de vista. Vamos a tener el punto de vista de entrenadores, de árbitros, de estadísticos, de nosotros que somos simples fanáticos y que nos gusta rajar de todo. Va no, a va, ser un va, va. programa muy interesante y ya recuerden, van a ser a las 5 de la tarde a partir del viernes 23 porque ese es el día en que comienzan los Juegos Olímpicos para nosotros. Así que 5 de la tarde sobre la net, terminamos y de ahí nos vamos a ver todos juntos los partidos de eh, voleibol olímpico. Así es, Tony, y voy a aprovechar a toda la gente un poco para mostrarles un poco el inicio de lo que espero habrá una presentación, ¿eh? <risa> presentación para los Juegos Olímpicos, así que bueno, esperamos que les guste. Ya volvimos. en la imagen de <ríe> Rusia están es el libero abrazando a Tintín, ¿no? No, no es Tintín, es Volkov. <ríe> sí, es Volkov. <ríe> ya, ya lo veremos después cuando volvamos a ver la, la Fue, muy difícil, ¿eh? Fue muy difícil, Estaba entre kopsar y Orkluka y él, pero no, el tiene un lugar especial en mi corazón. <ríe> Sí, eh, bueno, acá la gente, gracias por comentar siempre, ahora los comentarios están saliendo aquí abajo para que puedan conversar con nosotros más todavía. Eh, sí, sí. Y mira, y los comentarios dicen, vieron Luis Omar y sus publicaciones en la Villa Olímpica? Ojalá les vaya súper. Escúchame, a ver, no sé ustedes, pero yo que sigo a casi todos los jugadores en Instagram, he tenido una avalancha de los aros olímpicos los aros olímpicos con casi todo el equipo de Argentina, con casi todos los jugadores de bola y playa, los jugadores de Italia, el Sabino del Ben también lo publicó, Luis Omar, todo el cuerpo técnico de Luis Omar, o sea, no tienes una foto con los Juegos Olímpicos, no estás en la villa, no estás en Tokio. Y no. yo no tengo una foto con los Juegos Olímpicos, así que no estoy en Tokio. ¿Cómo sabes que no estás en Tokio? Porque no tienes una foto con la villa, con los Juegos Olímpicos en la villa, obvio. Sí, con los niños olímpicos. Pero sí, qué bueno que todos estén por allá, qué bueno que eh, se vaya a poder jugar, porque después de, tan, después de tantas cosas, después de todo, vamos a poder hacerlo. Eh, en este momento, ¿en qué estamos? Como para llevar un poco a lo que está ocurriendo allá. Estamos en todavía temporada de entrevistas preliminares, sacando pruebas de COVID, porque sí. tienen que ver qué es lo que va a pasar antes del torneo. Y estamos en temporada de amistosos, porque eh, todos los equipos tienen... Eh, horario de entrenamiento, lógicamente, porque se programa dos horas para cada equipo en cancha durante el día, todos los días que estés en competencia, así que algunos equipos han decidido juntar sus horarios de entrenamiento para tener partidos amistosos y la verdad es que es muy necesario porque muchos equipos están llegando aquí sin carga de partidos o con una carga de partidos que no te va a dejar ver realmente su nivel hasta que entren a la cancha. Sí, mira, el que más un poco está ahorita desesperado, creo, por amistosos es eh, Italia. Obviamente porque no fue a la BNL creo que fue un error. Y creo que ellos se han dado un poco cuenta de que ha sido un error. Porque si bien es cierto, los equipos se van a ir acoplando. Creo que ellos esperaban estar un poquito mejor en estos amistosos con Serbia. Un poquito mejor. Y la verdad es que no, me parece que el equipo no terminó rindiendo tal vez lo que ellos esperaban. Es verdad, todavía hay que esperar en los Juegos Olímpicos, seguramente Italia, no tengan duda que va a ir de menos a más, eh, es un rival de cuidado, pero eh, vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque son juegos interdiarios, todos al 100%, no te puedes relajar con nadie, y te voy a decir con nadie, ni con Argentina te puedes relajar. Sí, Italia le va a ganar a Argentina, obviamente, creo que te pagan 10 veces tu apuesta si le pones a Argentina que le ganen el partido contra Italia, así de fuerte está esto pero no quiere decir que porque sea un rival fácil te puedas dar un respiro, ¿eh? porque al, al primer descuido se te puede voltear todo. Entonces, bueno, vamos a, a ver qué pasa. Mañana juegan con Corea. Hoy, Argentina, perdón, Italia le ganó a Brasil por tres sets a uno, pero, eh, a ver, no jugó Sila, porque parece que la están cuidando, porque ni siquiera entró un ratito, y además este, Brasil no es, que le puso, no es que le puso la banca, pero se guardó a Tandara, se guardó a Matriz, se guardó a Ana Carol, ¿No? Entonces, se, va, se guardó a Gabi, se guardó prácticamente a, a la mitad del equipo, entonces, no sé qué tan fiable eh, puede ser este marcador, si alguien lo quiere tomar como una referencia, ¿No? Sí. Eh, Mónica Quintanilla, muchísimas gracias por enviarnos estrellas y nos pregunta eh, si Luis Omar está entrenando en alguna selección nacional. Luis Omar está entrenando a Kenia. Eh, sí. Es el, él y su, todo su cuerpo técnico se fue para Kenia y han llegado ahora, este año, recién para los Juegos Olímpicos. Por ahí alguien también estaba preguntando si estuvieron en la clasificación. No, no estuvieron en la clasificación. Pero asumo, por la forma en la que Luis Omar se fue de Perú, que eh, tiene un contrato con Kenia para quedarse durante bastante tiempo. Para poder uh -huh. desarrollar el voleibol por allá. A ver, eh, el tema con el Italia-Brasil, por ejemplo, del de, de amistoso, es que yo siempre he visto al grupo B como el grupo de la muerte. que lo es? Pero... Mirando al grupo A, poco a poco me he dado cuenta que no es que no sea un grupo de la muerte, lo que pasa es que es un grupo de la muerte en fundamentos diferentes. El grupo B está súper potenciado en los fundamentos de ataques. Tienes a China, tienes al Comité Olímpico Ruso. ¿Le vamos a llamar Rusia o Comité Olímpico Ruso? Lo hemos decidido nosotros. Ru Rusia, Rusia. <risa> Rusia, porque yo no voy a estar diciendo Comité Olímpico Ruso para decir Rusia. Así como me he negado a decir Países Bajos para, no, para decir Holanda. Ya, bueno, entonces Rusia, que no es Rusia, pero es Rusia, eh, <risa> Italia, Turquía, Estados Unidos, China, son equipos muy ofensivos. Al otro lado, siento que no estamos apreciando la calidad defensiva que tienen los cuatro equipos en disputa debajo de Serbia, porque lógicamente ese es, el, es el equipo que pertenece al otro lado, no el equipo ofensivo. Ajá. Pero tienes a Japón, a Brasil, a Corea del Sur y a República Dominicana, que son equipos muy defensivos. Son tres de los... Cinco equipos que estuvieron como mejor defensa en la Liga de Naciones. Y estoy hablando de Brasil, Japón y Dominicana. Y Corea del Sur, bueno, Corea del Sur nosotros sabemos que está pasando por un mal momento en este momento, pero sigue siendo un equipo que tira todo para la defensa. Es verdad. Aquí voy con esto. Que Italia, si no queda primero en su, en su grupo B, se va a enfrentar de todas maneras a un equipo ultra defensivo Y ahí es donde puede caer, porque Italia, al no haber tenido la carga de partidos preparatoria, y sabiendo de que su equipo en este momento está jugando a qué tanto puede pegar Egonu, le puede costar en, en sí. cuartos de final. Mira, eh, en estos, digamos, en los Juegos Olímpicos, yo le, con, le he preguntado a un montón de entrenadores si ellos realmente ven a Italia como favorito. La mayoría me ha dicho que no, que ellos no ven a Italia como favorito, pero no porque no sea un equipazo, ¿eh? porque es un equipazo, sino que lamentablemente todo su poderío ofensivo recae sobre una jugadora. Y en unos Juegos Olímpicos, tú no puedes, eh, digamos, poner toda tu ficha, todas tus fichas en, en un solo pomo, ¿no? O sea, realmente, lo hemos dicho acá, lo he comentado en algunas otras oportunidades, Italia con Egonu es candidato, Italia sin Egonu es un equipo más, es, es solo un equipo más, no, no al punto de ser un equipo débil ni nada por estilo es un equipo fuerte, pero no es un equipo candidato, ¿ah? ¿eh? Con Egonu ya es un candidato. La, el problema es que, como lo hemos visto, no puedes tener una, no puedes, digamos, ser que una de tus jugadoras sea la que haga treinta y tantos puntos y las demás hagan quince, <ríe> diez. No, o sea, eso no, no, no te va a llevar, de repente en el inmoco le sirvió, y por poquito, ¿ah? ¿eh? Por poquito, porque casi se lo quita el batisán. Pero en los Juegos Olímpicos las cosas son diferentes. ¿eh? Sí, claro, o sea, acá, bueno, entendemos que en este momento la era de la opuesta esté todo planeado para que la opuesta sea la que sobresalga. Eh, Serbia también juega un poco así, pero hasta el mismo Serbia tiene más respuestas en la ofensiva que Italia. Italia está jugando con cuatro jugadoras que hasta cierto punto se mueven para que Gonú pueda atacar. ¿verdad? Y eso en unos Juegos Olímpicos vamos a ver cómo funciona. Yo no, yo la verdad no le tengo mucha fe. Lo, lo que más... A este punto, lo único que me está atando a decir que Italia es favorito a la, a la corona, a, a la medalla, es la trivia esta que tenemos corriendo desde el año 2008. Porque si no, ah, sí. yo no lo vería como un candidato, o sea, lo veo como un candidato dentro, pero lo veo igual de candidato que Brasil, que Serbia, que China y que Estados Unidos. Son sí. cinco por una medalla. Son cinco muy fuertes. Ahora, cada uno tendrá su, su propio su propio favorito. Más adelante con Tony seguramente vamos a hacer una quinela para ver quiénes, eh, cómo van las preferencias, ¿no? Quiénes creen que van a eh, pasar en los Juegos Olímpicos. Seguramente, cada uno debe tener sus favoritos y sus razones, pero, mira, la verdad es que creo que Estados Unidos, China, sobre todo China, han formado un equipo muy interesante. Pero vamos a ver qué pasa. Brasil también, ¿ah? ¿eh? Pero ese 3-0 que le... Bueno, no fue 3-0, fue 3-1, pero fue 3-0, que le dio Estados Unidos en la BNL, sin duda sí. en el campo... Sí, me da un poco de desconfianza, pero vamos a ver qué pasa también. ¿no? Claro, yo en este momento eh, me inclino más a que podría ganarlo o Estados Unidos o China. Mm. Es, es, es, es mi pensamiento por ahí. En, en femenino, ¿no? Mm. En masculino. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en masculino, pero sí. De la primera ronda ya tengo más o menos decidido cómo va a ser. De todas maneras, el grupo A yo siento que va a ser Serbia, Brasil, República Dominicana y Japón, no necesariamente en ese orden. Y del grupo B, sí, no sé, porque yo ahora sí siento que solamente China y Estados Unidos están dentro. Eh, Argentina no creo que pueda dar la gran sorpresa de ganar un partido. Yo sí creo que se va a llevar sets en, este, en estos Juegos Olímpicos. No, no creo que se quede sin sets. Pero entre Turquía y Rusia, no sé. Mira, va a haber un partido clave que justamente es el primer día eh, entre Vamos a poner el, el digamos, el, el feature para que la gente lo vea, porque de acuerdo a eso también un poco va, va a variar todo, ¿no? Mira, el primer día del femenino se enfrentan eh, Rusia con Italia a las 7 de la noche hora de Lima, ¿no? no en la mañana hora de Japón. Justamente Italia, que no viene tan bien, se va a medir en el primer día contra un rival que seguramente en cualquier otro contexto Italia le gana. Y seguramente ahorita es favorito Italia, sin duda, de ganarle a Rusia. Pero Italia no viene bien ¿eh? en los últimos encuentros. Que ha tenido unos amistosos, no viene bien. Hoy día le ganó a Brasil, pero al equipo no a la banca, pero sí a un equipo eh, que no es el titular. ¿no? Eh, mañana juega con Corea, seguramente también le va a ganar, creo. Pero mira que ya estar en competencia, la presión de tener que sumar es dura. Sí, y de todas maneras en el grupo A, o sea, el grupo A de todas maneras, pase lo que pase, va a haber uno que otro día en lo que podemos predecir un poco resultados. Por uh -huh. ejemplo, eh, en el primer día de competencia se va a enfrentar Serbia contra República Dominicana en el primer partido de ese grupo, que me parece que es el más difícil porque después Japón contra Kenia, muy lindo Luis y todo, pero es Kenia. Todavía no está al nivel, no sabemos si en unos cuatro años le estará, pero todavía no está al nivel. Y Brasil contra, contra Corea del Sur, también es un partido más tirado para Brasil. Al otro lado, Estados Unidos contra Argentina es un partido para Estados Unidos, está en la obligación sí. de ganarlo. China contra Turquía, bueno ya, son dos equipos que normalmente tienen. En la BNL, China tuvo muchas bajas raras, bajas que incluso hicieron que perdiera a, a, contra Canadá. Pero de todas maneras, en el grupo B pasa lo que pase siempre va a haber un partido clave todos los días. Y el partido clave, justamente, el primer día es Rusia contra Italia. Y es bien interesante, porque el primer día pasan sorpresas. No es que todo el mundo llega sin saber sí. qué está pasando. Sin saber nada del otro equipo. Porque mira, incluso, justamente ayer conversaba con un amigo. Eh, Rusia va a probar algo en, esta, en estos Juegos Olímpicos que no probó en la BNL que es tener una jugadora que entra a recibir y defender exclusivamente. Porque Filipenko y Malova fueron liberos. Entraba una, salía la otra. No podían estar las dos en el campo al mismo tiempo. Rusia sacrifica un ataque, deja fuera a un atacante, para tener una jugadora que vaya estrictamente a recibir y defender y apoyar a Malova. ¿No? Mira, ¿esto le puede resultar de repente, le puede cambiar la ruta al partido? Quizá. También le puede salir muy mal, ¿eh? También le puede terminar faltando golpe a Rusia. Pero vamos a ver cómo, cómo le va, ¿no? Sí, vamos a ver cómo le va. Recuerden que el viernes 23, eh, comienza el sábado 24 los Juegos Olímpicos, pero nosotros comienza el viernes 23 por la diferencia de horario. A las 5 de la tarde salimos con nuestro primer programa especial de Sobre el Neto Olímpico, Hablemos de Tokio, y de ahí... Nos vamos a ver todos el eh, Rusia contra Italia y ya... No, perdón, ese día comienza el masculino, disculpen. El sábado, sí, el sí. sábado 24 que comienza el femenino, a las 5 salimos con nuestro programa Hablemos de Tokio y de ahí a las 9 eh, de la noche o 7 de la noche hora peruana. 7, 7 de la a noche. A 7 de la noche hora peruana nos comenzamos con los partidos de los Juegos Olímpicos. Sí, es... A ver, ¿qué masculino, ¿qué partido puede estar bueno, Tony. Igual el día viernes me parece que vamos a hacer un poco la previa del masculino, por eso no queremos adelantar tanto, pero a ver, tenemos Italia canadá Brasil, Túnez, Tunisia iba a decir, Rusia con Argentina, partido bueno, ¿eh? eh Japón-Venezuela, no sé qué decir de este partido, ¿eh? <ríe> Yo creo que bueno, le gana Japón, pero vamos a ver. Lo, bueno, de todas maneras, Japón, por el hecho de ser anfitrión, decide contra qué equipo enfrentarse, en qué orden, ¿no? Y el orden que ha decidido Japón para estos Juegos Olímpicos en masculino es Venezuela primero, que lo puede, que puede significar que lo consideran como el más débil, Canadá de segundo, Italia de tercero, Polonia cuarto e Irán al final. Eh, sí, porque es decisión, porque si no habrían ido Venezuela, Irán, Canadá, Italia, Polonia. Yo creo que ha sido un tema también de que lo han armado para enfrentarse a Irán al final porque es subcontinental de alguna manera y cuando armaron no pensaron que iban a tener que esperar un año para poder enfrentarse a ellos, y normalmente uh -huh. normalmente enfrentarte a tu co-continental el primer día es bien difícil, porque Muy ahí ya, ya pesa el nombre, ¿no? O sea, Argentina, el masculino, si se enfrenta a Brasil durante el torneo, le puede ganar, pero si se enfrenta el primer día, es difícil. Igual Japón-China, Japón, si se enfrenta a China durante el torneo, le puede ganar, pero el primer día es difícil, porque al ser tu co-continental, el nombre pesa. Pero sí. Vamos a, eh... Vamos a ver. Igual Japón tiene más partidos que... Llega con una carga importante de partidos en Japón, ¿eh? Mucho por la BNL, por supuesto, ha podido como que probar muchas cosas. Venezuela, lo poco que le vimos ayer ante Argentina, es el equipo de siempre, ¿no? O sea, un equipo aguerrido y todo, pero no sé. Que no, no, no es para... Digamos no, digamos, no creo que vaya a ser tanta pelea tampoco, ¿no? Sí, es un equipo que hace, ha salido muy beneficiado del hecho que Brasil y Argentina pudieron clasificar. Sí. Nos dieron la oportunidad en Sudamérica, de hecho, Brasil y Argentina, porque ahí podría haber estado Venezuela, podría haber estado Chile, podría haber estado Colombia, podría haber estado Perú también, ¿por qué no? Pero, eh, no sé, sí, haber estado un poquito más atrás que todos los demás, ¿no? Pero, lógicamente, es hasta cierto punto el Kenia del grupo. Después de ellos, ya vamos a hacer una previa un poco más detallada del masculino el viernes que salimos, pero... El masculino sí tiene partidos muy interesantes el primer día, porque tienes sí. en el grupo A el Polonia-Irán, que es un partido al que yo llevaría seguridad, de todas maneras, porque por más que sea olímpico, esos dos equipos se juegan. Sí. Y, bueno, por el otro lado tienes a Brasil contra Túnez, que no es no es muy difícil, pero tienes a Rusia contra Argentina, que Argentina históricamente juega bien los Juegos Olímpicos. Y sí, sí bueno, juega bien. Y Bueno, con, a veces te encuentras contra Brasil en Río, ¿no? Pero históricamente Argentina ha jugado muy bien los Juegos Olímpicos. Y Estados Unidos contra Francia, que también es un partido muy importante porque uno de los dos, porque los dos son favoritos hasta cierto punto para medalla en este momento. Sí, yo creo que es... Bueno, Estados Unidos, después de lo que vimos en la BNL, no sé si lo meto en ese, en esa bolsa, ¿eh? la verdad es que no me sí. gustó nadita, me parece que si Estados Unidos juega tan mal como jugó esa BNL, Francia se la tendría que llevar, pero en los Juegos Olímpicos siempre hay algo diferente, o sea, este es un torneo diferente, por eso es que no se puede tomar como referencia a la BNL en realidad, porque los equipos probaron mucho también, entonces no es como algo tan calcado, si hablamos de estos equipos por nombres, por lo que tienen tienes razón Tony, o sea son este va a ser realmente un partidazo y ambos son candidatos a un título yo creo que lo, lo podemos tomar más por ese lado y de paso borro lo mal que jugó Estados Unidos en la BNL Bueno, al menos De Falco tiene un corte que le va a dejar ver yo sé que no es un. No, normalmente no se tiene que hablar de esto, ¿no? Con excepción de Loneque, ya sabes que y esa vez que chocó la pelota en su pelo, el peinado no tendría por qué importar tanto. Pero en realidad en la BNN <ríe> se notaba que De Falco pasaba más tiempo a amarrarnos el pelo que jugando. Así que ahora que tiene un corte que le deja ver, porque él deja, realmente no le dejaba ver, va a poder hacer un poquito más. El Mira de Falco, mí... de Falco. De <ríe> Falco. Te voy a decir una cosa de Falco. Tú sabes. ¿Por qué las mujeres juegan con el pelo amarrado? ¿Por qué es un dolor de cabeza hacer cualquier cosa con el pelo suelto? No puedes ni correr detrás del micro si tienes el pelo suelto, porque terminas así, ¿tabes? así como yo ahorita. Que por un cosa, la gente se ha preguntado por YouTube, miren, vean el desastre que soy ahorita. ¿No saben todos los problemas que pasé para sacar esta transmisión por un botón que apreté? No, y se, me todo y no, no hemos podido salir en YouTube, pero después voy a subir el programa, así que mil disculpas de verdad a toda la gente que se conecta por, por ahí, pero sí, el, el pelo molesta de, de Falco, o sea, mira, mira a las japonesas, se lo cortan, se lo cortan, o sea, por algo es. No, y si yo conozco equipos que, o sea, no voy a decir qué es el equipo ya, porque es un medio rochoso, pero había un equipo en la élite mundial que su shorts, por la, por la tele en la que estaba hecha, no le quedaba y pasaba mucho tiempo acomodarnos el short, y uh -huh. realmente en el momento en el que le cambiaron la tela al short, mejoró el equipo, porque pasabas mucho tiempo pensando en bajar el short, en bajarte el short, que no se te subiera, uh -huh. para poder jugar. Igualito con el pelo, ¿eh? <ríe> si pasas mucho tiempo pensando en tu pelo, no, no vas a poder jugar. Por, por eso todos por eso en Brasil todas todos hacen el mismo moñito, ¿no? Estiras, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Ahí. Mami, ganchito, ganchito, pip, pip, pip. ¿Sí? <ríe> Ganchito, ganchito. Y no falta, no va a faltar un árbitro que eventualmente alguien le va a cobrar net con el pelo, vas a ver. Sí, pero dicen que no es falta, ¿no? Si da con el pelo, porque no es algo que tú puedas controlar. Sí falta. es sí, falta, sí si pero si tú no puedes estás, controlar el pelo. Si tú eres el jugador que está en contacto con el balón ¿Ya? Y, y tu pelo toca la net, es falta. Si no, no, pero sí. Pues de la misma manera, si la pelota roza tu pelo, es falta. Bueno, no es falta, sí, es ok, pero... Sí, bueno, si te choca la cola, sí, es verdad. Ahora entiendo por qué de verdad las la japonesas se lo, se lo cortan, eh, procuran no tener mucho pelo, ¿no? Porque hasta cuando te haces una cola, te mueves y corres el riesgo de que te choque, pues, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. eh, bueno, Japón hasta en eso es disciplinado, ¿no? Hace, todas, <coughs> en menores al menos, tienen el mismo corte. Todas tienen el mismo uh -huh. exacto corte para para que no... <risa> En parte para engañar, ¿no? Porque también si se mueven todas al mismo tiempo contra ti no sabes quién está atacando. Es Pero rato. también es un tema de, del partido, si te pueden cobrar con el pelo. Es Tony, tenemos algunos comentarios, mira, eh, tengo comentarios bien divertidos acá que, me, que me, a veces me gustan leerlos, ¿no? Por acá me ponen, vengo del futuro y Serbia le, y Dominicana le ha ganado a Serbia. <risa> Mira, no sé, ¿ah? Serbia jugó tan mal esos amistosos No, a ver, Serbia es favorito, pero Dominicana tampoco va, va a salir a tomar el té, ¿No? O sea, algo va a tener que hacer en ese partido eh, Tony nos Yo no creo que mucho... Serbia contra ah, Dominicana termine 3-0 Yo tampoco yo, Además yo... es primer, yo... primer partido ¿eh? Sí, no, de, de todas maneras Dominicana ah. está en la élite mundial Dominicana es un equipo que defiende mucho Es un equipo que va a encontrar la forma de sacarle a Serbia un set De todas maneras sí. Sí, no, eh, mira, y además, el, eh, digamos, Serbia todavía no está tan cuajada ¿eh? y seguramente seguramente va a alcanzar su mejor nivel, pero quizás no es no este primer partido, así que Dominicana creo que podría aprovechar algo por ahí, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo le va. Nos preguntan también cómo van a, quién va a transmitir los Juegos Olímpicos. Miren, a ver, olvidémonos de la publicidad. Canal 9 va a transmitir los Juegos Olímpicos, pero ya sabemos que no transmiten nunca nada. Ya sabemos que no transmiten nunca nada, o sea, no pasan resúmenes estúpidos que nadie quiere ver, ¿no? Eh, claro es, es por cool. habilitado, sí, claro es por habilitado cuatro canales en YouTube. Ustedes ponen marca claro en YouTube y les van a salir cuatro canales. Yo creo que ahí van a, yo creo no, ahí van a pasar los Juegos Olímpicos y si tenemos suerte siempre un canal va a estar dedicado al vole. La otra opción es que esto es gratis, lo de Claro es gratis. Y la otra opción es que se pongan Direct TV por un mes. ¿Qué es lo que muchos han hecho? Ah? Yo ya, ya me había puesto cuando vi lo, lo de Claro Sport, pero bueno, ya tengo dos opciones, por si acaso. Sí, uh, de todas maneras nosotros en el momento en el que sepamos por dónde, cómo y cuándo lo vamos a ver, lo vamos a compartir. A menos que sea pirata, entonces lo vamos a compartir igual, pero por lo bajo. Sí. No se <risa> o sea, que no, no, no nos denuncien ni nada. Es bien difícil transmitir Juegos Olímpicos, porque lo explicaba el otro día en la transmisión. Está muy encriptada esa transmisión. Tienes que ser como que una persona que conozca de eso, y bueno, Tony y yo no no somos muy capos en ese sentido, ¿no? No, no dan hasta ahí nuestros conocimientos. No, sí, no. Eh, mira, Lincoln, saluda a Lincoln, ¿qué tal? No. Hola, Lincoln. Hola, no, Lincoln. No, es? está todo... Sí, Lincoln. <risa> eh, qué gusto verlo, Luis Omar, lograr lo más preciado en el voleibol, asistir a una Olimpiada, por más que sea con Kenia. Me gustaría que hubiese sido con Perú, a todos nos hubiese gustado que sea con Perú, pues, porque yo recuerdo en la conferencia del 2017, cuando Luis Omar dijo que llegaba a los Juegos Olímpicos, pero... yo le creí, y francamente no, <risa> solamente que <risa> no era de la manera que esperábamos, pero sí, que Omar a tomar este por allá y que haya encontrado un equipo que le dé completamente todo para, para poder trabajar, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? hay que darle un año en Kenia también, porque vamos a ver qué puede pasar. Pero eh, sí, yo no creo que se haya ido sin tener un contrato de por medio que dé por todo. Ahora, eh... que Kenia, Kenia está recibiendo bastante apoyo, Tony, de la FIB. Ya han entregado una subvención por tener un proyecto de voleibol. Y eso implica, tú, bueno, tú sí lo debes saber, ¿no? La FIB entrega subvenciones a los equipos que tengan un buen proyecto de voleibol, ¿no? Que tengan todas sus categorías completas, les da como un apoyo económico. ¿No? Algo a lo que Perú en este momento no puede postular, pues, ¿no? porque para empezar ni no siquiera tiene todas las categorías completas. Entonces, realmente no puede. Sí, además, que en el año, cuando entra Ari a la Federación Internacional de Voleibol y su programa de desarrollo mundial era muy específico. Queremos desarrollar el voleibol en África también. Así que tenía muy marcado que los equipos del voleibol africano podían pedir ayuda a la Federación Internacional de Voleibol y Kenia. Ha hecho un buen provecho de esto. Kenia presentó su proyecto a la Federación Internacional de Voleibol y le han dado una subvención. De la misma manera que el IPD subvenciona a la Federación Peruana de Voleibol, la FBB ha aprobado el presupuesto que les dio Kenia para desarrollo del voleibol. ¿Y saben qué? Está bien. Porque es necesario tener un equipo africano. No puede ser que en los mundiales llegue Ruanda, pues. <ríe> nunca sí. de Ruanda. No, no, no vamos a superarlo de Ruanda nunca. No, mira, no. está. ¿Cómo? No, rapidísimo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Con la posición que ha tenido y sabiendo que nadie va a ganar puntos en los próximos dos años en la categoría sub-20, lo más probable es que Ruanda agarre un cupo por ranking. Así que lo vamos a ver otra vez. ¡No, Ruanda, no! ¡Por favor, no! A menos que no participe en su continental, Tony, de repente pierde puntos allá. Ah, podría ser, si no participa podría en su continental. Pero si, pero si no es ellos, eh, va a ser, no sé normalmente era kenia Egipto, no kenia Camerún, pero vamos a comenzar a ver otros equipos raros de África, o sea, raros en el sentido de que no los hemos visto antes, y eso puede hacer que despegue el voleibol africano, y ahí hay que preocuparnos, porque si no, el voleibol Sudamericano se qu estaría quedando atrás. Ay, Dios mío, qué desastre, ¿verdad, Tony? Ojalá que eso no vuelva a pasar. Ya, mira, Remo, remo justo me acabas de hacer acordar, eh, Randa ya está en otro Mundial, no era Randa, era justamente el que tú decías, Congo, pero no era Congo, era la República Democrática de Congo, que pues no es Congo. es Congo Sí, sí <risa> no, el Mira, acá ponen que el mejor partido del Mundial Sub-20 ha sido Ruanda versus Puerto Rico, totalmente de acuerdo Partidazo, Partidazo. me tuvo enganchada y todo el, todo el... Mira, ha sido un partido tan bueno que no siento haberlo visto o sea, siento que pasó nomás y esos sí. son muy buenos partidos <risa> Esos partidos nunca se olvidan bueno, Tony, creo que nos vamos, ¿no? Nos vamos para ya no seguir hablando de Tokio para así poder hacer bien la previa el día viernes, ¿no? Eh, no sé si queda algo más en el tintero, algo que se me esté olvidando. Eh, de lo que he pasado en, esto, en este, hasta ahora no. Se terminó, como ya hemos hablado, los campeonatos europeos infantiles, que no clasifican a nada, mm. en realidad, pero qué bueno que estén comenzando a trabajar en sub-16, bueno, ya han comenzado a trabajar en sub-16 ellos. Después también nos preguntaron un poco por las elecciones de Perú. Y básicamente, solo, solo decir esto, quedan seis semanas para sí. el campeonato sudamericano masculino. Seis semanas específicamente contando desde pasado mañana, o sea, desde el miércoles. Y ya el lunes ya tienen que estar volando, así que les quedan seis ah. semanas. Y le, nos quedan ocho semanas para el campeonato sudamericano femenino que comienza el 12 de septiembre. Así que vamos a, no sé, siento que es un como que... Ahora sí como dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿cómo jugar en Sudamérica sí. en unas semanas? En unas semanas, sí. Sí. Ah, Tony. Uy, de verdad. Después de los Juegos Olímpicos se nos vienen los campeonatos, ¿ah? ¿eh? Se nos van a juntar bastante. Eh, vamos a estar tratando de hacer también transmisiones por Twitch, no de los Juegos Olímpicos, al menos no de, de los partidos de, de ahora, pero sí vamos a tratar de hacer de, de más partidos de Perú y todo eso, ¿no? Para, para poder ir enganchando a la gente con. Con, con la vibra del sudamericano sí, eh, aquí Jorge Alberto me dice escuché que Gino Vegas a hablar de, de este tipo de conversaciones con el FBB y pregunta, capaz quiere ayuda ojito al sub 18 y sub 23 mira Jorge, no es un tema de capaz quiere ayuda para algo, tienes que tener un proyecto claro. de todo, Exacto. si tú tienes un proyecto de todo, puedes decir ah, ya ah, me falta dinero para activar esto, te lo doy pero Exacto. si es para activar una o dos categorías, no te lo van a claro. dar, así que tienes que tener un proyecto de todo eh, o sea, después... y, y probar que tu proyecto es mejor que el de otras de otras selecciones también, ¿no? Claro, probar que tu proyecto de hecho le va a beneficiar a la, a la Federación Internacional de Voleibol. Lógicamente Kenia puede presentar esto porque dice vas a tener a tu, a tu africano jugando, que es necesario pues, si no. quieres hacer inclusión de todos lados. Después, eh, están preguntando acerca de giras que se vengan para el femenino. Mira, si estamos calculando que se anuncian las cosas al mismo tiempo del masculino como que del femenino, como que el masculino es eh, Europa y el COVID, nos dice dos semanas antes que es lo que va a ser el femenino. Sí. Dentro de esta semana tendría que estar anunciando la Federación Peruana de Voleibol cuáles serían las giras de la Federación del de Femenino, si es que va a haber, o cuál va a ser su preparación para llegar al sudamericano. Y también estamos esperando que salga la convocatoria para la Selección Sub-23 que nos va a representar en los Juegos de Cali. Eh, sub-23 y clasifica a un equipo de Norseca y un equipo de Sudamérica a los Juegos Panamericanos de Santiago. Mm. Ahí, por ejemplo, la Federación York sí puede pedir plata al IPD. Pero bueno, de eso ya vamos a estar hablando cuando salga la convocatoria. Así es. Mientras tanto nos dedicaremos a hablar de algo que no nos gusta, que es TOC 2020, que bueno, es lo que nos queda. No nos queda. Sí podemos hacer? Bueno, Tony, nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que se juntó y se animó hoy a comentar con nosotros en la transmisión. Recuerden que el jueves no hay programa, el viernes es el día que vamos a salir eh, para hablar de todo lo, lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos. Vamos a tener un invitado, Diego Soler va a estar con nosotros comentando un poco la previa, eh, sobre todo el masculino, eh, sobre todo el masculino y también un poco el femenino, por supuesto. Pero eh, bueno, ya nos estaremos reencontrando ese día para que no se pierdan, no se les escape nada en Tokio 2020. Tony, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a todos y con nosotros será hasta el viernes a las 5 de la tarde. Chau.